Eh, no muere este tío. Eh, mira, mira que este tío es falso. Este tío es falso. Mira, mira, si sí, no muere, no muere. No muere. No muere, no muere, no muere. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No muere, no muere, tío, no muere. Mira, mira, mira. Que no muere, tío. Que le estoy pegando cholazos, tío, con el Franco y no muere. Sí, sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es de esta sala, pero ya mismo y a este tío yo lo denuncio. Madre mía, no le he pegado cholazos ni nada.